¿Qué tal compañeros? Soy Raúl Castillo, estudiante de CCH en ACALPA. Todos, si no es que la mayoría de nosotros, hemos puesto en duda en algún momento la importancia que tiene el bachillerato para poder ingresar a la facultad y comenzar a estudiar la carrera que queramos. Evidentemente este es un tema que ha generado controversia entre los estudiantes. Deseo conocer la postura actual de los estudiantes de CCH ante su plan de estudios. Así que fui y escogí estudiantes al azar y les pregunté, ¿crees que son necesarias las materias que cursamos de primera a sexto semestre para poder ingresar a la facultad? necesarias porque se utilizan para la formación como estudiante, tanto como filosofía y las demás? El... No, porque bueno, hay algunas materias que no van con mi carrera. Sí, pues entonces... no considero que mis materias tengan que ver algo con lo que voy a estudiar porque nada de lo que veo en biología tiene que ver con relaciones internacionales. Algunas materias no son necesarias. Porque deberíamos de enfocarnos desde el principio para la carrera que nos que se nos va a impartir o que den. Pues yo digo que todo sirve para algo, ¿no? O sea, lo den o no, todo tiene un porqué. O sea, por algo no bueno, yo creo que sí, porque yo creo que varias materias que vamos a ver tienen mucho que ver con lo que vamos a estudiar, aunque no lo pensemos de esa manera. Bueno, pues yo Entonces... creo que todas las materias que nos han enseñado desde primero hasta sexto semestre son una base... Eh, son muy necesarias. Lo que yo pienso es que realmente sí, las materias de, que tienes en primero y en segundo año son pues muy importantes, son muy básicas, porque pues sí te ayudan a desarrollar muchas cosas y esta oportunidad que te das el de escoger tus materias ya cuando te pasas a quinto o sexto me parece muy buena idea, o sea, ya te formas más a fondo a lo que te vas a dedicar, mientras que los primeros dos años pues es como que, como que te vas dando una idea de lo que es cada una de ellas. Yo creo que las materias que llevamos del primer al sexto semestre sí son necesarias porque pues es como ilógico pasar a la facultad sin tener conocimientos básicos. Siento que las materias que llevamos son como esenciales. Que sí, realmente sí son necesarias porque necesitas tener una preparación este, antes de, de lograr entrar a un ámbito académico más, más elevado. Y en este... La mayoría de los alumnos están conscientes de la importancia que tiene el bachillerato para ingresar a la facultad, a su carrera. Así como lo mencionaron varios de mis compañeros, la importancia que tiene la educación media superior es la obtención de conocimientos básicos, así como la formación de cada uno como persona en el ámbito moral, sin dejar de un lado la disciplina que se obtiene al cursar todas las materias y aprobarlas.